Cuando la presidenta Chivite me llamó para formar parte de su gobierno, me realizó una encomienda en particular, llevar agua de calidad a la ribera a través del canal. Hoy es el día que este proyecto se encuentra ya encarrilado. Estamos abordando su financiación y prevemos que las obras comiencen el próximo año. Avances, por tanto, para el equilibrio territorial y el desarrollo económico de la ribera. Una prioridad también ha sido favorecer una movilidad más sostenible, potenciando el uso del autobús, de la bici y del tren. 2022 ha sido el año de mayor inversión ejecutada en obras del tren de altas prestaciones en Navarra. Cerca de 70 millones. Esta tendencia inversora debe consolidarse en los próximos años cuando las obras llegarán a Pamplona y a Tudela y se definirá también la conexión con la Ibasca. Esta legislatura hemos apostado por la mejora de las carreteras como servicio público, acordando un nuevo sistema de financiación. Tras focalizar esfuerzos en la Nacional 121A, la ampliación de la A15 de Tudela por Soria a Madrid debe ser prioritaria. Como prioritario ha sido dotar de una estabilidad económica y sin precedentes a municipios y concejos, gracias al nuevo modelo de financiación local que ha favorecido a municipios pequeños y a aquellos con núcleos de población dispersos. Nuestro gran reto es que toda la población tenga un acceso equivalente a servicios e infraestructuras independientemente de su lugar de residencia. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.